hasta el mostrador del aeropuerto me compré billete también al mismo destino y viajé en el mismo avión y junto a su asiento al llegar yo le pregunté donde se alojaba Me indicó Un nombre de hotel Que yo conocía Y me fui Directo al hotel Desde el aeropuerto Yo la vi Por primera vez En el aeropuerto